y sabrosos flanecidos soy sweet. Se podría decir que esto es un impro vlog de estos, porque o sea, no tenía pensado hacer un vídeo, o sea, miradme las pintas, ¿vale? No tenía pensado hacer un vídeo, llevo gafas, no tengo el flequillo, o sea, no me he secado el pelo y se, se me ha quedado así, o sea, me ha dado palo ponerme el flequillo he hecho así, me he tirado el pelo para atrás, me lo he peinado para atrás y se ha quedado así, sí. Llevo una camiseta kit, kit, kit, kit, kit, de de mi padre, es como podemos ver, no sé qué Y bueno, estoy estudiando para los exámenes, bueno, para las recus de septiembre. es historia de filo. Filo me da mucho palo porque es que no me da O sea, no es que no entienda, es que me da palo entender. Es que es una cosa abstracta que en verdad cuando lo saboreas y lo pruebas te acaba gustando, pero. Pero no, no te puedes quedar solo en la fila porque si no te vuelves majara, es broma, no te vuelves majara, pero pero es que se me va mucho la olla. Cuando pienso, se me va mucho la olla. Por lo tanto, no se debe pensar, chicos y chicas, es un consejo de Sweet, no se debe pensar porque pensar es malo para la salud. Eh, y no pensar también es malo, así que hagamos un intermedio y pensemos y no pensemos a la vez. Tengo muchos vídeos pendientes, muchas personas me han tagueado, vale, he de hacer los tags, los haré. Sí, pero cuando me mude, ¿vale? Porque hice el vídeo de, hey, hola, ¿qué tal? ¿He vuelto? Pues no, no he vuelto porque no he subido ni un vídeo más después de un mes. Simplemente es que no puedo. Mi casa está llena de cajas de la mudanza y supongo que me mudaré a principios o finales de septiembre. O sea, no se sabe, no se sabe, no tengo ni idea. Cuando me mude ya empezaré a hacer vídeos porque tengo muchos guiones de vídeos, pero pensados para la otra casa porque aquí esto es... Sabéis las casas esas abiertas? Que, que tienen como un segundo piso donde hay una habitación así rara Pues eso Es que no os lo puedo enseñar porque es que está todo lleno de cajas de la mudanza con, con ropa y con, con cosas y, y con armarios y mesas Yo he de sacar la silla de mi habitación para ponerla en el comedor, para sentarme a comer porque las otras sillas están en otra casa, ¿vale? O sea, es que esto es muy raro, ¿vale? No mola nada Y entonces ya cuando me mude, veréis, veréis mi habitación nueva, os, os haré un, un unboxing de habitación. <risa> Nunca había tenido la oportunidad de, de yo hacer mi habitación porque era demasiado pequeña y ahora tengo la oportunidad de elegir la cama, el color de la pared y todo, y los cuadros. Bueno, y con cuadros no os pues, penséis si que voy a poner ninguna obra de arte, ¿sabes? Tenía pensado poner uno de esos cuadros que hacen en la playa, así tan bonitos, con dragones y con colores así no sé es que siempre me han encantado siempre he querido tener uno no sé cuánto no sé cuánto valdrá pero yo pago lo que sea por eso siempre siempre siempre es que siempre me han gustado quiero uno o si no tenía pensado comprar uno de esos sal no de esos salones no uno de esos cuadros que están colgados en el salón del manga que hay algunos que están súper bien pero normalmente los que están súper bien pone vendido que esté vendido no me sirve o sea me he de informar antes para comprar un cuadro a Chipiruli que no valga 100 euros porque hay, hay algunos que dices wow, valen 100 euros dices wow, están súper curradísimos pero es que no me gustan, ¿vale? Los que valen 100 euros no me gustan porque están todo lo currados que quieras, se sea, han pasado mil horas y una pero si no te gustan pues no te gustan, oye y bueno, este verano me lo he pasado jugando a Magic estas son dos barajas falsas son las del campeón y la del finalista de el campeonato de Tokio de 1999. Esta es la del finalista, Mark Lepine. Y esta es la del World Champion, Kai Budé. Hala, toma. No las he probado aún porque pensaba que mi padre las había tirado, pero no, no las ha tirado. Son de mi padre, sí. Y bueno, pues ya las probaré contra, contra mis jamigotes. Que seguramente me van a ganar, ¿sabes? Porque las he mirado. ¡Y no tienen bichos! ¡Hay una que tiene 5 bichos! A mí me gustan los bichos. Esta está llena de artefactos, o sea, tiene más de 30 artefactos y que dices: What the fuck? O sea. Perdona, pero 30 artefactos que te van dando maná y cosas raras, pero dices que yo quiero bichos, dame bichos ¿Tiene? No sé cómo puedo ganar el, el campeonato de este hombre, porque no, no me gusta a mí, no hay bichos Si no hay bichos no hay fuerza bruta y si no hay fuerza bruta no mola ¿Qué dices? Que Es muy estúpido pensar así porque la fuerza bruta nunca gana, pues tienes razón, pero si a mí me gusta ¡ah! ¿Qué es eso que sus quiero mucho? Y que en septiembre seguramente volveré con vídeos Pero con vídeos que dices, esto está currado, esto tiene chicha, ¿vale? Tiene, tiene chicha y se nota que está currado, que hay un trabajo detrás Este no, este no, este he dicho que hacer un vídeo Y... hola, estoy haciendo un vídeo, ¿qué tal? encantada de esto, bueno, pues adiós, ¿no? Ya no sé ni cómo despedir un vídeo eh, Me tiro al sofá, no sé... Ahora, adiós Suscríbete y dale al like